Particular, como tuvimos en los plenarios anteriores, que uno era cómo se leía el recibo de sueldo, el otro fue, eh, ¿cuál fue el otro tema? Responsabilidad, Responsabilidad civil. civil. Y hoy tenemos varios temitas para tocar, pero queremos... Eh, y, y para eso está la compañera Liliana ahora en el turno mañana y en el turno tarde va a estar Susana de Luca en la mesa con nosotros y nosotras porque queremos este, abordar los 41 años de Aten eh, en primer lugar ¿sí? luego va a haber un informe político eh, que en el turno mañana lo voy a tener a cargo yo y luego Patricia como secretaria gremial antes de iniciar el debate de los compañeros y compañeras. Entonces la idea ahora es tener unos siete minutos con Liliana que nos va a, a comentar, digamos, eh, qué es esto del aniversario de Aten, por qué nosotros decimos que se cumplen 41 años y qué Aten defendemos y queremos para seguir construyendo, defendiendo la escuela pública y eh, nuestros derechos como trabajadores y trabajadoras. ¿sí? Así que le damos la bienvenida a Liliana, como una compañera que, que es parte de la historia de Aten, integrante del movimiento de jubilados y jubiladas. Buenos días, compañeras. Eh, haciendo rápidamente un poquito de historia, quiero contarles qué pasaba antes de la fundación de Aten en la provincia de Neuquén. En la provincia de Neuquén, eh, en los años 70, de mucha convulsión política, de muchas luchas, como la de la nacionalización de la Universidad del Comahue, que realmente fue una movilización que se unió con los obreros de la fruta y que realmente fue histórica, había tres gremios eh, que son gremios antecesores de ATEN la unión de docentes primarios, donde estábamos los docentes que no habíamos sido transferidos a la provincia, Euprom, la unión de docentes provinciales que dirigía Salaburo en su momento, en ese momento, y CRIDA, que era un sindicato muy combativo de la ciudad de Jutralcó. Cuando este, en esos años íbamos haciendo tareas y coordinábamos algunas tareas, yo estaba de casualidad en el sindicato de maestros nacionales porque me había recibido a los 18 años en el, en el sistema de maestro normal nacional. No sé si ustedes se acuerdan que nos recibíamos en el secundario a los 18 años. Saliendo de ahí, mi militancia fue una militancia universitaria como parte de la dirección de la huelga en la Universidad de Nauquempo. Un día compañeros me dicen que en, la, en el gremio de docentes nacionales iba a haber una elección y que necesitaban una persona, que no cerraban la lista, que no tenían suficientes candidatos, que suele suceder. Y entonces yo digo que no, que no, que yo no quiero militar en el gremialismo, pero a último momento les doy el nombre que me agregan como aspirante a docencia. Al otro día me levanto y la lista había ganado. Y ahí se inicia mi historia, mi historia sindical teniendo 19 años. Bueno, esa, esas luchas prosiguieron y, y, y viene la dictadura militar. Persecución, muerte, desaparecidos, todos sabemos lo que pasa. ajuste, terrorismo de Estado... Y todos esos sindicatos cerrados, en el caso del gremio al que pertenecía yo, me regalaron lo único el único bien que tenían, que era una máquina Olivetti. Olivetti, no era ni una <risa> máquina moderna, ni mucho menos. este Seguimos trabajando durante la dictadura, que en el caso mío quedó prescindible, digamos, por la dictadura militar, y, pero seguíamos este, trabajando por abajo porque eran momentos muy difíciles. ¿pero que era por dejar los ¿Cómo? Te dejan prescindible por ser directa sindical. Sí. Este, eh, yo siempre fui de hablar y hablaba mucho con los medios. Dice, yo tenía una lengua muy filosa y muy larga, ¿viste? No. peor que la que tengo ahora. Y este, eh, si es posible. digamos eh, bueno, eh, con esa situación en el año 81 empezamos a juntarnos los dirigentes y los compañeros de esos tres gremios. Y ahí empezamos con la idea del sindicato único, de que esos tres gremios conformáramos parte de este sindicato que se llamaría TEM eh, Vino Bravo, de, de los derechos humanos, nacional, qué sé yo nos acompañó al interior de la provincia, hicimos reuniones grandísimas en el San José Obrero porque en ese momento se estaba dando la unidad marxistas cristianos a nivel de, de América Latina y acá el eh, obispo auspiciaba también la posibilidad de que se constituyera un gremio en la docencia. Por eso nosotros decimos que el año 81 no es un año que no existe en la historia de TEN. Es uno de los años más importantes. Porque es el año en que se hace el programa, el año en que se hacen las primeras asambleas, el año en que se constituye el sindicato único eh, con los tres gremios preexistentes. Bueno, yo les voy a decir que nosotros sintetizábamos en un triángulo invertido la democracia sindical. ¿Qué significa esto? En la parte ancha del, del triángulo las asambleas y abajo las autoridades que debían cumplir con esas asambleas. Con el paso del tiempo y el avance de la burocracia y el avance que tenemos hoy de la burocracia del TEP se da vuelta el triángulo. Eh, y entonces arriba la decisión de todos y abajo la asamblea no como lo primordial. La primera tarea que tomamos en una asamblea fue eh, ir a la CGT, que empezaba a funcionar, porque teníamos que, teníamos que ser parte del resto de los trabajadores. Y muchas veces cuando discutimos unidad, ocupado, desocupado, etcétera, etc., etc. Eh, mi posición es que tenemos que unirnos, lo que tenemos que ver es la forma como nos unimos si coordinamos, si no coordinamos cómo el sindicato decide hacia una unidad entre trabajadores ocupados y desocupados que acá ha tenido mucha historia acá donde nos reuníamos era la unión ferroviaria que si ustedes ven hay un cartel de las historias que ahora es un estacionamiento de autos para ver lo que significó inclusive el menemismo nosotros destacamos mucho la década del 90 en la década del 90, nosotros dimos grandes luchas como ATEM. Cuando en general la mayoría de los sindicatos aceptaron la ley federal o la trabajaron de adentro, nosotros luchamos por la derogación, que todos sabemos la lucha que fue. Y, y fuimos persistiendo en las conquistas. En, esa, en ese 90, para ver alguna figura o alguna imagen, estamos todos los estatales en la avenida, eh, y eh, siendo reprimidos, corriendo de un lugar a otro ocupando toda la avenida con las marchas que hacíamos con la CTA de, de Neuquén con las diferencias que teníamos pero que las realizamos es histórico y es real y nos trajo, ¿qué nos trajo? mejores salarios, eh, la jubilación que ahora tendríamos una movida del 20% porque vuelven al gobierno a golpearnos con este, información acerca de la posibilidad de reforma en Neuquén. El 80% móvil, que no lo tienen otras provincias, y los salarios que tenemos como jubilados dentro de Aten. Eso tenía una clara visión política de qué tipo de sindicato tenemos. Nosotros lo luchamos... Organizamos el movimiento de jubilados y quedamos dentro de la organización. Pero la mayoría de los sindicatos no tienen los jubilados dentro de la organización de los activos. Porque cuando uno dice jubilado, a partir de ahora te tengo que decir por lo que está pasando, vos tenés que estar activo. Porque yo me jubilé. No sé qué me va a pasar, pero me jubilé. En cambio ustedes son los futuros o sea, o sea, que la conquista de los pasivos es fundamental en los activos. Porque de ustedes depende que no pierdan esas cosas que conseguimos de conjunto. Bueno, para cerrar, les cuento que he sido también militante partidaria, que fui la primera candidata a gobernadora de la provincia, la única que hay hasta el momento. Ahí conocí a Angélica Laguna cuando tenía 14 años, porque su padre fue mi compañero. No, tenías 14, mejor. No te hagas no, chiquita, no, no. eh, Tenía menos. No no. Las pelotas, si fueran lindas como yo, ojalá. Yo me encanta ser vieja, Angélica. Yo quiero tener muchos años por delante, no envejecer. Muy bien. No ir para tener 20 o No. Este. el de el papá de ella fue mi compañero de fórmula. Yo era candidata a gobernador y su papá era candidato a vicegobernador. Eh, me acuerdo que lo que me asombró de Angélica era cómo de vez en cuando intervenía en una manera muy particular, era una adolescente, pero además el tamaño. A mí el tamaño me llama la atención siempre. <risa> Claro, después la encontré eh, que estaban las movilizaciones en las asambleas de centenario y después la encontré en Neuquén. Eh, Quiero tené... eso. ¿Cómo? Quiero por eso. No, eso no, fue. En frente del pueblo, claro. Otra construcción de la pueblo. Claro. Por supuesto que nadie se acuerda de eso, eh, pero eh, yo trato de recordarlo dentro de las cuestiones de, de la vida. Eh, creo que sacamos 35 votos, 36, no, ni la familia, pero. pero bueno, fue una experiencia muy interesante eh, haberlo hecho y sentirme orgullosa de haber pasado por estas cuestiones y estas organizaciones tan necesarias para, para la clase ahora sigo estando, sigo militando por supuesto con Susana primordialmente por decir la que quiero de toda mi vida entre nosotros ha habido este, tanto amor como patadas pero hemos transitado programas siempre conjuntos nos une el programa no nos une el espanto y por otro lado para cerrar He sido eh, miembro de la primera eh, comisión directiva de CETERA después de la dictadura, como secretaria de Educación. He, he sido congresada CETERA, he estado en el instituto, eh, cuatro años en los cuales aprendí mucho administrativo, porque yo soy más bien agitadora, no soy organizadora. Este, pero aprendí mucho en un lugar donde era de escritorio, de qué sé yo, de tareas que no había hecho con la patronal. Ahí de 5.000 que cobraban el 80% móvil, pasaban a cobrar 22.000 compañeros del Estado el 80% móvil. Por nosotros, no. Por la fuerza que tuvimos, inclusive en la calle, contra el propio sindicato. Descubrimos la maniobra para poder generalizarlo. O sea, venía, Susana había presentado un, un recurso que lo ganó, pero individualmente. Lo teníamos que llevar a los colectivos. Y en esa gestión lo llevamos a los colectivos. Lo tuvimos que pelear varias veces, pero esa fue otra experiencia. La experiencia del movimiento de jubilados es espléndida. Es muy linda, es un sector que es la, la vieja vanguardia, ¿no? Y los, también los otros que no lo son. Y para cerrar, que acá me dice Angélica y tiene razón, pues yo agarro un micrófono y no lo suelto. Ya Bueno, cierro acá. Hoy soy, sigo siendo militante de Aten, soy una militante muy rompe peperota, si lo sé. Eh, y soy eh, fel felizmente abuela. Y tengo dos estupendos nietos. Ayer mi nieta me comentaba con ocho años qué pensaba yo eh, del juicio a Cristina. Eso es la vida. Muchísimas gracias.